¿Tiene hago una consulta, disculpa, ustedes son de la Gobernación Marítima, están al tanto que el agua que están tirando ahí son aguas servidas. ¿no? Aguas servidas no tratadas, se llama. ¿Ya? ¿Y eso se puede tirar al mar? No, son, son unas descargas no autorizadas. Entonces esto va a ser multa, ¿y por qué no se para entonces la restricción de seguir tirando el agua ahí? Porque en estos momentos, para poder suspender, porque falló una, una cañería que tienen que cambiar, y como esto es un tránsito de aguas servidas, para que pudiesen parar hay que cortar el agua de la ciudad. Pero el agua ya está cortada. En ciertos Están tramos. Los centros, tramo. y, y, y si se cortó, Pero lo que está es lo que está no sería mejor parar el agua en la ciudad que seguir contaminando los mares? Yo comparto con usted. ¿Y entonces por qué no lo hacemos? Porque eso no, eso no está dentro de nuestras atribuciones. Como ¿Y esta es la maritina, atribución de quién? De, de los estamentos superiores, que no son nuestros como autoridad marítima. Tendría que preguntarle al Ministerio del Medio Ambiente, a la Seremia del Medio Ambiente, a la Superintendencia del Medio Ambiente. Tendría que preguntarles. Okay. Yo no soy el más indicador el Que sí, tenga muy buen día. Así tenemos la gente. a seguir. Buenas, usted es el supervisor de agua en eh, Soy uno de las personas que está ahí. ¿Usted sabe que están tirando el agua contaminada con fecas al mar o no? Sí. Donde todos nos bañamos. Sí. Y Pero le pediría que no me <ríe> de no. ¿Por qué? Que ahí duele. Que llegar, o sea, yo puedo no conversar con usted todo lo que quiera, pero me parece medio un poco imprudente No, de porque parte. esto lo estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Súper, lo no está bien, a... digamos, pero... pero Enfoquémonos. A... Enfoquémonos. Estamos pues. tirando el agua con feca al sí, mar. Estoy... Sí, no, no lo puedo negar, si sí, ahí está, mire. Está para allá. Se lo acabamos de firmar, lo estamos sí. levantando. Suéltame la mano. Oiga, mire, mire, mire, me está golpeando ese no, wey. Suéltame. Me está ahí ya, golpeando. Super. ¿Cuál es tu nombre? Pidiendo... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Porque me acabé de golpear. Oye, nadie te ha golpeado. No, Usted, corra, no, no seas señorita. mentiroso, no seas mentiroso. No, es que tienes Eso que se hacer llama violencia, que señor. Usted no me puede Tú estás puede llegar violentándonos. Estoy, estamos estoy pidiendo, conversando. No, y tú estoy, digas, estoy haciendo y una pidiendo, simple pregunta de lo que ustedes están haciendo, nadie. Cálmate. Tú nos estás violentando a nosotros. Porque nadie estamos tranquilamente yo, aquí. Está, tenemos un bueno, problema. Entonces, estamos la trabajando. Respuesta. ¿Cuál sí. es su nombre? No, no te voy a dar mi nombre porque encuentro ah. que eres una falta de respeto. ¿Es una eres falta una, de... Falta de respeto? Sí. Pues sí. una falta de respeto? Eso, sí. que están haciendo una falta de respeto hacia mí. ha vivo si acá en Costanera. Hacer, ¿no? ¿cuál es su pregunta? Sí. Hasta que eran a estar tirando eso, ¿quién se hace responsable Cerca del de las rata? horas el responsable de Aguanta Fagasta. Excelente. ¿Cuál es su nombre? Cristian Jiménez. Muchas gracias.